seguir como nuestro comandante en vida, todos los domingos del programa a eh, los presidentes decía hay que organizarse el tiene que organizarse y nosotros ahora tenemos el legado de nuestro comandante ¿Tenemos nosotros seguiremos? tenemos que seguir y profundizar la revolución y llegar muchísimo más allá es, que es, así. es la única forma ya no está pero quedamos nosotros y la enseñanza que nos dejó nuestro comandante ha sido lo más hermoso del mundo que ha es que él nos dejó la paz, sí. tenemos que partir nosotros de allí exactamente, exactamente. Que nos Ay, sí, claro. a ahora, que nunca Gracias habíamos, a él, habíamos visto. jamás, no había participación, que... protagonismo, que no lo tenía, bueno, no nos vamos a permitir, y ahora sí. Se tremenda Se edificación. De sí, sí. De parte, ¿no? Este, ¿no? este, mira, social, es de, este trabajo que se hizo, que ah, se, se terminó por ¿cómo Por Dios. Dios. Toda la calle de la de la, la, la Y por eso mismo que tenemos que estar la porque si no estamos organizados sencillamente no vamos a tener más. Y eso hay que hacer entender a la comunidad, de que la comunidad tiene que participar, porque no solamente es criticar, es participar y entender que el Consejo Comunal somos todos, todos los habitantes de la Policona no de de Participar protagónicamente sino? en Protagonia. todo momento y en todos los sentidos y en todos los, eso en es, todos los espacios. Eso es. En el momento que, que la, los ciudadanos entendamos todo eso, mira, vamos a funcionar de mil maravillas. Claro que sí. Mira. Eso patrón. es lo que hay que crear, la conciencia.